Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar Arqueogem, videojuego latinoamericano eh, realizado en Brasil por al parecer una sola persona o por lo menos tengo entendido hasta el momento que es así, que se llama, o sea, se hace llamar, Gagonfe. Esto, bueno, estoy un poco enfermo, he estado bastante enfermo estos días, lo que me ha dificultado subir videos, pero... Realmente quiero subir este eh, y espero me puedan entender a pesar de que mi voz está un poco afectada. ¿De qué se trata esto gem Dice, sombreros y látigos, los misterios de la jungla te esperan. Explora exuberantes biomas, usa tu fiel látigo para extraer los poderes místicos de las flores silvestres y recolecta gemas raras en este dinámico juego de plataformas y precisión. Descubre maravillas arqueológicas y conviértete en una leyenda. Si logras salir con vida. Bueno, pues esto es eso. De eso se trata el juego. Eh, con, no sé, siento que obviamente debe haber alguna... Alguna inspiración en... En Indiana Jones. Eh, así como de muchos de, estos, muchos de estos juegos de exploración, así como... Como populares, bueno veo que es un juego pixelar Pero es un pixelar con un... Con unos colores muy interesantes y muy bonitos, ¿no? Me gusta incluso el personaje como se mueve Mire, yo no lo estoy moviendo pero él tiene vida Ahí se mueve, se tambalea Bueno, ese es nuestro explorador O como se llame Allá hay un botoncito pero, ¿será que puedo...? Hacer algo con el botón, no, porque todavía no me han dado nada, ni látigos. Ni... ¡Ay, Dios mío! Bueno, a, a pesar de no tener tutorial, es muy básico lo que se va entendiendo el juego. Por ejemplo, ahorita ya sabemos que los chuzos nos van a hacer daño. Estos puentes se caen, por ejemplo, al parecer. Pero acá hay una palanca, si ¿sí se dan cuenta. Pero no puedo hacer nada con esa palanca. Ok, los puentes se caen cuando yo me pongo sobre ellos. Ahí hay otra parte del tutorial. Muy clara Pero son solo los que están rotos Miren, por ejemplo este está bien Pero a partir de aquí Está roto, así que ¡Oh! Bueno, ahí ya vamos sabiendo Vamos aprendiendo Doble salto y ahí escapo A ver Música muy tranquilita, ¿no? Por lo general uno se imagina en estos juegos eh, música más aventuresca. Pero puede que más adelante se dé, se, dé esa, se dé esa situación. A ver, de aquí asumo que voy a saltar allá, pero ¿cómo? ¿Hay alguna forma para correr? No, no sé cómo saltar de aquí a allá. ¡Uy! Es difícil, hay que hacerse bien al borde. ¡Ah! Él se puede... Ok, él se puede deslizar por las paredes e incluso usarlas para impulsarse. Sin embargo, acá veo que no puedo... ¿Qué es esto? ¿No lo puedo agarrar tampoco? No sé, hay varias cosas por ahí que no puedo al agarrar, pero bueno. Pues, ya no hay... ¡No hay ni... ¡Ah! ¡Oh, ni modo. ¡Y! Es que hay que saltar bien... Ah, mire, por ejemplo, acá es un claro ejemplo de, de usar la, el impulso. No, no son palancas. Estos son hongos. Ya me di cuenta de que son hongos. Está muy bonito. ¡Uy! Ahora sí llegué como a una zona... A ver esto qué son. ¿Son como antiguas escaleras o qué? ¡Uy! Ahora sí de aquí a... No Ah, madre, aquí qué Porque es que... Ah, no, sí, sí, aquí podía saltar acá Ok, ok, ok Y acá se supone que debo saltar allá Uy, oh, sí Es que hay que saltar muy al borde para que valga la pena Si no se pierde el... De... Uy, no, ¿y aquí qué? ¿Y aquí qué? Se supone que voy a saltar allá Me voy a golpear contra el borde Uy no. <risa> difícil. <risa> difícil, difícil porque me golpeo contra el borde de la pared y eso hace que no pueda... Ven, caigo en todo el borde y no... No puedo impulsarme para un lado. A ver. Oh, no, ahí otra vez volví a quedar como en el bordecito, pero no para para caminar hacia el otro lado. No. Se siente, se siente con un nivel de dificultad interesante. O sea, no estoy diciendo que ya ya está aumentando demasiado, pero sí. Ay, oh, por fin. Deslizándonos y aquí saltemos allá, eso antes de morirnos. Bueno, por fin dice RT: puedes mantener el RT para esto enfocar o tener como objetivo a las flores. Eh, lanza tu látigo uh, y usa B para usar tu dash. A ver, ¿cómo es la cosa? Ah, ok, ok, ok, ok. ¿Con A? Ah... ¡Ay! Madre. Con RT lo concentro y después lo suelto y él hace el... Ok... Pero dice que usted ve después de lanzar el látigo. No tengo muy bien la, clara la idea. No tengo muy clara la idea. dash, a ver a ver no, no entendí o sea, ¡ah! me impulso ¡ah! entiendo, entiendo con el látigo él se lanza como en cámara lenta ¡eh! ya entiendo no, pero... A ver, ¿cómo es la cosa? No, no, a ver. No, no, no creo que tenga que ver una cosa con la otra, pero voy mejor a saltar y. ¡Ay, no! ¿Y el dash qué? No entiendo, no puedo usar el dash. Sino, ah, es que el dash solo se puede usar agarrando las flores. Por eso él alumbra, él se ilumina, porque es cuando agarra flores que tiene dash. Si no, no. Las flores le dan ese poder. Ah, y no puede coger la gemita de arriba. Bueno, ¿y aquí qué? ¿Un mapa un tesoro o qué? Nivel completado. Ok. Siguiente nivel. Una montaña como de nieve. O de hielo. Si ven que la musiquita está tranquilita, a ver aquí qué. Uy, aquí hacia donde hay que saltar. ¡Uy! Ah, pero si sí me puedo mover hacia un lado, qué bien. ¿Y aquí por donde será esta vaina? No creo que él se pueda impulsar tanto. No, no, ¿Aquí cómo sería? No, le, no veo viable aquí Ah, es que hay que impulsarlo Con las flechas, uy, difícil Cuando son saltos largos Hay que impulsarlo con las flechas Al... al... Ah, no. O sea, pan Ay, ¿por qué me volví? Pam, pam, pam, pam y pan, Sí, sí, puro Sí, sería puro Puro que, puro Indiana Jones A ver si acá lo podemos hacer para agarrar la fichita Ay, yo quiero, yo quiero diamantes Sí Que no sé para qué servirán Pero deben tener un valor Un valor especial Uy, aquí cómo haríamos Para agarrarlo Tendría que hacer no habría forma. ¡Ay, sí! Lo logré. A ver. Bien. A ver, aquí sería... ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Cómo sería acá? ¿Eso tiene chuzos? ¿No me ha fijado? ¡Ay, Dios! Casi. Uf. No. Es que hay que caer a tiempo. A eso. Es de bastante plataforma. O sea, es muy plataformero. Muy, muy plataformero. Uy, aquí qué. Ay, Dios mío. Ya, lo mismo toca acá. Uf. No mentiras. Ya me las pillé. Acá hay una pequeña, un pequeño lapso. No, no, no, no, no, no. no. Vez. No, aquí, aquí no sé cómo hacer. Porque es que apenas el. ¡Uy! ¡Así! ¡Sí, sí, sí! sí. Logré. Um, ¿Y aquí qué? Aquí es igual. No hay ni otra. Ver, primero saltemos y de aquí, tum, tum, tum, eso tum, tum, listo. Bien, vamos, vamos, vamos. Este está muy largo, no creo que alcance o cómo podría hacerlo. Ah, cayendo en los pedazos de la mitad. Si, sí, ahora sí. Y de aquí, no sé cómo hacer. Sería esperar a que bajara, que fuera cayendo. Y quedarme aquí. Uh, el problema es... Ah, ya, ya, ya sí. sé. Eso. Muy bien. Bastante plataformero, pero... Y exigente. Muy bonito. Aquí, por ejemplo, no sé cómo hacer, porque sencillamente Ah, sí, sí, ahí lo logré, ahí lo logré. Y aquí qué? Me toca sí o sí subirme a este pequeñito. Y este no sé cómo hacer. No, aquí sí está complicó, complicó, complicó. A ver, no, pero ahorita sí pude subirlo. No, antes ah, ya sé cómo hacerlo. Salto aquí, salto allá, salto acá, me deslizo y caigo ahí y ya. Lo que me preocupa es el salto de este men. No, otra vez. Ah, pero está bien guapo este juego. Ah, lo logré ahí. ahí ya me di cuenta cómo era la cosa. <coughs> Realmente está muy bien hecho, pues tomando en cuenta que hasta el momento parece ser que solo una persona ha trabajado en él. O sea, imagínense todo, el, o sea, es un pixelario y uno dice nada, ah, pues un pixelar qué. Pero hasta un art tiene sus su trabajo, o sea, requiere su tiempo, su dedicación, su trabajo y, y bueno, pues qué bonito. Ahora hablando de cuándo sale este juego, no tiene fecha aún de lanzamiento. Solo dice próximamente, por lo cual no, no tengo claro para cuándo saldría la la que la la próxima, o sea, cuándo saldría el juego para Steam por lo menos, no sé si también salta para otras plataformas. Pero pues esto Pero pues que... <risa> no sé aquí cómo... No sé aquí cómo pasar al otro lado. No tengo muy bien claro el principio. Bueno, les decía que no, no sé para las otras plataformas cuándo. Sé que al menos para Steam saldrá, pero tampoco dice cuándo. Así que da igual. No tengo ni idea de cómo... De cómo usar este poder ahí okay, ya lo usé Y no tengo ni idea de Ah, ok, ok, okay solo si él ya está Impulsado para arriba y primo B Si sí se impulsa, el resto no lo va a hacer Hijo de madre, a ver si lo hago así. No, no lo hizo. Sí, o sí tiene que ir en esa dirección. Ay, no, ay, casi. No. No, y no solte el poder en el aire Eso, así era Uy, pero es difícil, la verdad esa mecánica sí Me parece un poquito Uy, allá arriba hay algo Pero no sé cómo llegar allá ser para usarla por ejemplo en esto para obtener esa gema pero ahí sí difícil como podría usar un salto lo suficientemente bueno como para llegar hasta esa gema si ya nos dimos cuenta que no se puede saltar como ah no si sí, si oprimo hacia arriba si sí puedo saltar hacia arriba ah pendejo entonces a ver y aquí que pero es que tendría que... Ah, ya sé cómo podría hacerlo. Eso, así era como yo lo quería hacer. Bueno, y acá no hay más más, más camino, así que nos toca seguir por acá. Aquí, por ejemplo, ¿qué? Oh, my. Ah, ya sé. Eso, eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo quería. Uy, si sí requiere varias cositas a tener en cuenta. Pero, ay, esa llavecita, cómo llegó a ella. Muy difícil llegar a ella. No sé cómo podría. Sería un gran riesgo haber intenté volar. Uh, ah, pues podría hacerlo con la flor. A ver, florecita. Ahora sí, podría hacerlo aquí. Ah. No, sí, ¡Ay! caray. Eso. Aunque no sé para qué servirá la llave, pero ahí me la dieron. Pues madre, aquí es donde la mecánica se pone más compleja Porque la idea es ir saltando e ir agarrando las, las Las flores A ver O sea, es Ah, oh, caí No, es que obligatoriamente Me toca no forma, <coughs> no, esa mecánica sí me la me complica las cosas bastante. ¡Uy! ¡Uy! Así ¡Uy! Pero no, no, no me adapto muy bien a ella O sea, la agua es como por por impulso ¿Y ¿Aquí qué? Me supone que pase la llave? ¿Como que tengo que bajar? <risa> me que voy a caer obligatoriamente ¿Será que sí? ¡Ay! Sí, me maté y perdí la llave. Ah, no. Entonces tengo que esperar aquí. Y pulso esa vaina. Bueno, aquí se usa la llave. Y ahora, tin, tin, tin. ¿Y aquí qué? Uy, no. Ay, yo. ¡No! ¿Qué hice? Me mandé a la... ¡Qué pendejo! O sea, la idea era como que él... Esa vaina, eso era lo que queríamos ¡Uy! Y aquí se supone que también debo tener esa llave ¿Y cómo se supone, mi amigo? Aquí, así y después tengo que agarrar esta y otra. ¡No! Okay. Eso era lo que tenía que hacer antes de que se caiga. Al igual tengo que caer. Eso. ¿Y aquí qué? le veo esto, no le veo a esto ciencia, creo que voy a agarrar la flor <risa> ¿será que sí? sí, uy qué buenas ¿y aquí qué? por ejemplo aquí porque me la dan parece que abajo hay un camino pero no sé cómo llegar a, a él o me dan la opción de entrar allá, pero no tengo llaves, así que sí o sí me va a tocar caer. Ah, no me jodan. No, que pretenden que de verdad yo alcance. Es que no sé ni siquiera dónde tendría que alcanzar. Ah, ya sé qué es lo que quieren que haga. No mentiras, no sé qué es lo que quieren que haga. No, acá sí o sí me toca con llave. Entonces, entonces. Sé. No, y acá no alcanza él lo suficiente como para lograr esa llave. ¿Cómo podría ser ahí? impulsado por ejemplo, no Uf, difícil difícil porque creo que la única respuesta es agarrar la flor en el aire cuando se regenere pero es que yo no puedo no, si no me estrelló contra el suelo contra el, perdón, contra el contra la pared superior. Mire, ahí me estrello si intento saltar hacia arriba, entonces. No, Noche. Sure. No sé sure, qué puede hacer. No. A ver cómo.. Ah no, ya sé qué es lo que va a hacer. De aprovechar el bordecito sí o sí de la de la plataforma que cae o sea ay no es muy rápida no pero si ¿sí se dan cuenta que más o menos es eso Aproveché la plataforma cayendo ¡Ay! ¡Sí! ¡Lo logré! <risa> ¡Lo logré! ¡Lo logré! Ahora la cuestión es Que al parecer tengo que sí o sí Saltar aquí Y agarrar la flor ¿Para qué? No lo sé Pero más abajo al parecer la voy a necesitar Sí, efectivamente la iba a necesitar aquí abajo no, no no me diga que no Uy. ay no la embarré volvernos, uff, que va a ser peor, peor aún. ¿Por porque... porque no puedo... Es que no puedo saltar por ahí porque es bechuzaría, ¿no? que me quedes es deslizarme eso Uy, qué nivel tan difícil les voy diciendo hoy día? y ahora uso esto pero para impulsarme hacia arriba ah Paso ahí, que me quedé. Ay, por fin, qué nivelazo, oiga. Ay, huevis, la embarré ahí. Yo tenía que saltar aquí y agarrar el, el este. No, está muy complicado. Ah, es difícil. No. no. No. No es suficiente para mí. No. Suficiente mi salto. ¿Será que tengo que usar ahora algún impulso de aquí? Sí, ya sé cómo es. Es agua. Ah. No. ¡Ay, no! ¡Ah, no! Ya sé cómo... Él se puede agarrar... Ah. No. no, ese era el momento Ahí es donde yo debía impulsarme ¡No! Casi, ahí era Yo tenía que primero agarrarlo e impulsarlo nah. ¡Uy! No, este salto no me sirvió mucho ¡Ah! Se pegó Ese era lo que yo buscaba. Uf, pero qué nivel de concentración que uno debe tener aquí para para lograr. Ay, no me digan que yo debo llegar hasta esa flor. Pero si sí puedo hacerlo así. Esa era. Y ahora solo es seguir derecho. Uy. Sí. <coughs> y aquí que no me diga. No, mi... No, es que es difícil aquí. <risa> ah, pero puedo irme por arriba. Hay otro camino por arriba. ¿A oh, oh, por abajo? ¿Qué es esto? Porque por abajo hay un camino, pero está con No, ahí podía darme. No. Sí, subí a un lugar. Lugar que por cierto tiene una gema y no sé cómo agarrarla. No, qué vaina tan complicada. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? O sea que... Aquí no hay forma de saltar Por más que yo quisiera atrapar esa... Esa gema ¿Caería de una vez al vacío? No hay forma... Ahí, ahí, lo alcancé Ahorita sí lo logré Ahorita sí No No Bueno, y si lo hiciera... mire, ahí cuando ella se impulsó para recogerla, ahí tuvo un espacio para. ¡No! No, pero es que es hacia el lado, perro. Casi, ahí por ejemplo estuve lo suficientemente alto Y si hago esto No Pero si, sí, esa sería una buena idea No Así no No, primero era saltar y después. Ay, caray. Eso. Uy. Qué briega, oiga. Qué briega. No, wow, auge nivel tan largo. Para hacer una demo es un nivel bastante. Caer, hacia dónde voy a caer, me morí. Ah, por acá hay algo, pero qué es. Uh. No sabe acá para dónde ir porque ya no. Ya no informa. ¡Ay! Eso, eso era lo que yo. Uf, esto sí está muy aloidiana, ¿no? No, puede ser que acá necesitemos tres llaves lo sabía o sea que si sí, así como que lo voy a tener que bajar por acá y la embarré ya porque pensamos que tenía que usar el poder de esta vainola ah ahí sí, hay una llave uy no no, no, no, esto sí ya se sí me complica mucho Miren eso, no nah. Ush No, mira. No, es que no me da tiempo para agarrar todas O sea, para impulsarme Miren, no nah. Oh, esta es la parte que creo más difícil del juego realmente, porque aquí... No, es que no sé ni siquiera cómo se puede llegar bien ahí. No, ¿para que se va para el lado? Oh, pendejo. Pues, bueno amigos, yo creo que lo voy a dejar acá porque si no aquí me voy a quedar y se va a alargar la demo como una hora o más de una hora. Entonces, pues como lo pueden ver, el juego está muy bonito, es decir, es mucha plataforma con aumento de dificultad en lo que hay que hacer. Por el momento, todo se resuelve en resolver como los eh, diferentes niveles que van a ir aumentando dificultad, utilizar las flores que le van a dar a uno el impulso, recoger llaves y recoger las gemas o los sí, las gemas verdes. Hasta el momento eso es lo que he visto y eso es lo que me muestra el demo. Que si van a agregar cosas más adelante posiblemente, que si cambian algunos elementos del gameplay posiblemente, eso no lo sabemos. Eh, pero bueno, o sea el juego sí está muy bonito para estos Chicos que les gusta estos juegos así con retos que los mantengan un buen rato hasta poderlo resolver ese es el juego perfecto, muy bonito, con temática pixel art, con, perdón, con estilo artístico pixel art Pero muy, muy, muy, muy, muy bien pulido La musiquita también, relajante, tranquilita Y bueno, un protagonista del cual no sabemos mucho su historia, pero al menos sabemos que se parece un poquito al Indiana Jones, es todo un arqueólogo parece ser. Entonces amigos, eso es todo, muchas gracias por haberme acompañado, no olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye bye.